Está pasando algo que la cosa se pone como caliente, se pone como buena. A ver, vamos a hacer un análisis. Extraditaron a Alex Zapp. listo, viene Alex Zapp. No se les olvida de que unos meses antes habían extraditado a ese extranjero que estaba por ahí, que vivía en un barrio así como de, de mala calidad ahí en Caracas y después resultó en un apartamento de 3 millones de dólares. Y que lo extraditan porque ese es uno también de los testaferros de, de Maduro. ¿Por qué digo que se calienta la cosa? Porque va al exá. iba al extranjero este, que ese es de procedencia como iraní, algo así. Y para completar la torta, ahora cogen a la enfermera. Ya la habían detenido en España, pero la extraditan ahora para, para Estados Unidos. A la que era la enfermera de Chávez. ¿Cuál es el, el problema que existe acá? Pues porque ella después de llegar a ser la enfermera, después fue la tesorera. Y resulta que por cosas de la vida se limpiaron un poco de plata que estaba como sucia, eso que llaman lavado. ¡Ay! Y ahí se les desarmó la torta porque la cosa se está poniendo candente. Y no se les olvide que está muy cerca también la extradición del pollo carvajal. Y ahí sí que se completa la joda. Esta es la enfermera y el esposo de ella... Era el guardaespaldas Pero ellos tienen también un entramado Y tienen un guardado muy bravo Y vuelvo y digo En Estados Unidos Cuando cae alguien allá La cosa cambia Porque ellos manejan mucho la psicología inversa Y eso Tarde que temprano huepucha, Habla porque Vuelvo y digo Allá hacen hablar Hasta los mudos La cosa se pone candente Como decían Coloquialmente los abuelos Le cayó agua a la sopa se le siguen complicando las cosas a Maduro, ya que día tras día siguen cayendo las piezas de este entramado criminal, porque no se le puede llamar, es un entramado criminal por parte del régimen. España ahora extraditó a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz, la ex enfermera de Hugo Chávez, acusada de blanqueo de capitales. Sabemos que la justicia cogea, pero llega. Me acuerdo por allá, hace muchos años, escuchaba yo un dueto musical que se llamaba «Amor y Justicia», el uno era ciego y el otro era cojo. Y se llamaba precisamente amor y justicia porque decían que el amor es ciego y la justicia cojea. Y aquí sale a relucir esto. La justicia cojea, pero llega. Y eso quedó demostrado cuando la justicia norteamericana la reclama por favorecer al empresario Raúl Gorín, que esto es otra joyita la corona, en una trama de cambio de moneda extranjera. Después de varias investigaciones, finalmente... España entregó a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz, enfermera del expresidente Hugo Chávez y es jefa del Tesoro de Venezuela miren cómo son de acomodados, aquí salen, aquí se vuelven diplomáticos, se vuelven ministros, se vuelven, con tal de que sean eh, compinches del régimen, porque esta era una enfermera y terminó de tesorera, el otro era un guardaespaldas y terminó de testaferro Alex era un empresario muy oculto, pero resultó ser un multimillonario de raca mandaca aquí le ponen puesto a todo, siempre y cuando eh, se unten un poquito lo que pasa es que vuelvo y digo la, la justicia cogea, pero Llega. A esta señora se le atribuyen varios delitos, por eso en noviembre del 2021 la Audiencia Nacional Española aprobó su extradición a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera. ¿Esto? Tienen una explicación, eso tiene un fondo y ahorita yo les voy a, a colocar así por encimita el ejemplo para que ustedes se lleven una idea cómo era que hacían el negocio. Pues es un negocio muy bueno, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Sigamos activos, nosotros mal que bien. Estamos hablando con la verdad, no con amarillismo, pero sí con la verdad para que sencillamente las cosas salgan a flote y lo que se esté haciendo mal se acabe para siempre. Cuando digo que a esta señora se le atribuyeron varios delitos por favorecer al empresario Raúl Gorín en una trama de cambio de moneda extranjera, según la justicia de Estados Unidos, el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida de Estados Unidos, desde el 2008 al 2017, Gorín, Junto a Díaz y a su marido, Adrián Velázquez Figueroa, participaron con otros en una estrategia corrupta en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el régimen chavista a cambio de sobornos. Claudia Patricia Díaz, quien, era, quien fuera la enfermera del fallecido expresidente Hugo Chávez, tiene una cita este viernes ante el juez de West Palm Beach, a 100 kilómetros al norte de miami según documentos oficiales ¿Cómo era la cómo era el juego de esta moneda les voy a poner un ejemplo cuando el bolívar tenía valor cuando el bolívar todavía se sostenía porque ahorita no vale no vale ni un centavo ¿Qué hacían ellos voy a poner el, el ejemplo colombia venezuela en ese tiempo el, el dólar estaba aquí en colombia a 1800 pesos y el dólar oficial estaba a 1.800 pesos y se conseguía el dólar negro o el dólar por debajo de la cuerda, el que va de impuestos, sobre los 1.500, 1.600 pesos. En Venezuela, el dólar, cuando comenzó a caer la moneda, el dólar se registraba más o menos sobre 600, 700 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un cambio, lo que llamaban antiguamente un trueque. Entonces, yo le doy esto usted me da esto. Yo me enteré por lenguas por ahí, por alguien que chismoseaba por el camino, que se llegaron a hacer entramados entre Cúcuta, San Cristóbal, Maracaibo, Riohacha. Lo hacían con ganado, con tejas, con plástico donde vendían, de Cúcuta a San Cristóbal, de San Cristóbal a Maracaibo, de Maracaibo volví a Riohacha y de Riohacha volvía a Cúcuta. Muchas veces ni descargaban la mercancía. Es más, al ganado lo tuvieron hasta dando vueltas ahí. ¿Por qué? Porque al comprarle en dólares con respecto al dólar que se manejaba en ese entonces, pues imagínense, si el dólar negro valía 1600 y ya valía 600, se estaban ganando mil pesos por dólar al, al hacer el cambio. Lo que hacían era un entramado y eso hicieron con esta señora, donde se lavó mucho, pero mucho dinero, y además no solamente se lavó, sino se ganó mucho dinero. Esta señora también se desempeñó como tesorera del gobierno chavista, es conocida como la enfermera del, del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su marido, quien fuera el guardaespalda del caudillo. La Audiencia Nacional Española en el 2019 rechazó extraditar a Venezuela, a Díaz y a su marido, así como a un contable de la petrolera estatal PDVSA, atendiendo la situación que atraviesa el país, lo que consideró que ponía en peligro su integridad. De acuerdo a todas las investigaciones, Gorín pagó cientos de millones de dólares para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron unas ganancias de cientos millones de dólares, algunas chichiguas para él. Ellos. Gorrín juntos con otros prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios, oígase bien, del régimen venezolano, de los amigos de Maduro, de los chavistas, incluidos dos tesoros nacionales, Alejandro Andrade Sendeno y Claudia Patricia Díaz Guille. Todo esto se hacía con el fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera. Con tasas favorables. Según la documentación de las autoridades americanas para ocultar los pagos, Gorrino utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias. ¿No le suena como muy conocido con las empresas de ALESAP? Qué casualidad, empresas ficticias, gobierno venezolano en cabeza Maduro. Qué casualidad que coincidan igual que las de ALESAP. Aquí va a volar mierda para el según la documentación de las autoridades americanas para ocultar los pagos, Gorrín utilizó cuentas bancarias y cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numeros, numerosos pagos de sobornos a días haciendo los pagos a su esposo en vez de ella directamente. Ya para los años 2011 hasta el 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos, óigase bien, la desmesurada suma de 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos. Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados Yates, mansiones, caballos campeones, relojes y otros objetos de lujo Vivían muy pobres esos señores Vivían una vida de magnates que no podían con ella Por ese entonces dicha, en dicha resolución los magistrados españoles rechazaron los argumentos de la reclamada para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería causa para denegar la entrega. Según lo que arrojaron las investigaciones, los argumentos, los jueces concluyen que no se trata de los mismos hechos por lo que se le investiga en ese país. Y respecto a la nacionalidad española como causa de denegación así como su arraigo Consideran que no se dan los factores para rechazar la extradición de nacionales Como son la ponderación sobre la gravedad y vinculación o arraigo al país O sea esa plática que invirtió allá para coger la nacionalidad Esa plática se perdió porque ya va rumbo en un avión hacia los Estados Unidos a rendir cuentas Vuelvo y lo digo, se está cayendo ese castillo por pedacitos. Cualquier día de estos vamos a decir, se cayó una de las columnas vertebrales de eso y ahí sí nos vamos a reír. Ahí les dejo esa perrita. Hasta una próxima oportunidad.